Mi nombre es Marcos Lutti, soy suizo, nací en el 75, ingeniero mecánico. Soy gerente de ventas para toda Latinoamérica, de la empresa Ya. Yeah. Okay. ¿Podría hablarnos de, sobre empaques innovadores, soluciones de empaque innovador? Yeah, yo tuve la tarea para presentar empaques que son innovativos en el mercado y que de esa forma así no existen. Y nosotros en NETSTAL hacemos inyectores de plástico pero también somos conocidos de desarrollar con nuestros partners productos innovativos y ahí presenté tres productos uno es la botella en leche todo lo que es pre láctea y lo hacemos con una tecnología de sobremoldeo. el segundo son cápsulas de café que las hacemos con tres capas uno pp evo pp para proteger el aroma del café y el tercero que presenté es en IML, que lo hacemos con la tecnología de Injection Compression Molding, que es algo muy innovativo y bien nuevo en el mercado, que permite reducir el peso, que permite hacerlo funcionar más rápido con ciclos más cortitos, y reducir la espesor de pared del, del empaque, y así hay una serie de ventajas. Ok, eh, Presentó también algunas, eh, una serie de máquinas, ¿nos puedes hablar de esta? Al final, para lograr esos empaques innovativos, es mandatorio de tener una inyectora rápida. Y la NETSTAL les conocía de ser altamente mente rápida y muy precisa. Para eso, en especialmente para los últimos dos que mencioné, para las cápsulas en café y para IML, desarrollamos la máquina que se llama Helios, que cubre todo de 450 hasta 750 toneladas. ¿En México ya tienen instalado algún equipo de estos? En México no hay la Helios todavía, como es muy nueva, okay. pero lo que sí hemos ahora vendido muy bien en Canadá y en Estados Unidos, y la estamos promoviendo activamente aquí en México, y esperemos que pronto la tengamos acá también. Muy bien, y finalmente, ¿podría decirme cuál es su opinión acerca de esta cumbre? A mí me gustó mucho, me gustó mucho tener un público que está específicamente para el empaque acá, porque normalmente cuando uno está en otras presentaciones o, o discursos, uno nunca sabe quién exactamente está escuchando. Las personas aquí están explícitamente para empaque. Y así que uno está, yo está, me sentía bien porque las personas que están ahí se, se interesan para lo que es empaque.